Lo que quiero ver, es cómo vas a ser un Super Saiyan, un Super Saiyan. Solo quiero ser el padre que llega a ver un Super Saiyan. Lo que quiero hacer, es ayudarte a ser un Super Saiyan, un Super Saiyan. Solo quiero ser el padre que llega a ver un Super Saiyan. Sé que puede ser genial, no podré esperar A ver tu pelo dorado brillar Déjala salir, tu a surgir Porque ya eres, al menos medio Saiyan Tu poder crecerá como nunca lo fue Concentra el ki dentro de tu ser Esperando por ti, por ti que te vuelvas Un Super Saiyan, un Super Saiyan Lo que quiero ver, es cómo vas a ser Un Super Saiyan